Buenas noches, nueva, una nueva transmisión acá en Vélez Futsal. Estamos en el Amalfitani. Hoy Vélez por la última fecha de la primera rueda. Visita hace eh, local con la gente de Almirante Brown que hoy la visita. Muy buenas noches a todos los vecinos de Hurlingham, vecinas de Hurlingham, hincha de Vélez. ¿Cómo andan? Una nueva transmisión y nosotros estamos muy contentos de estar acá. ¿Y qué alegría es gritar tres goles para el triangulito que jugó y le ganó? a nueva Chicago. A Nueva Chicago. Partidazo. De ayer lo disfrutamos en forma especial. Sí, sí. Este, no, todo bien igual con vez, la gente Pero está de espectacular. más. Está de más. Eso obviamente fue así de un principio. Ahora estamos muy contentos porque apareció la, la prensa de Vélez para transmitir sí, también. en directo. Este, cosa que nos alegra mucho. Siempre sí, nos preguntamos, votamos en la, en la casa de, de Vélez y queríamos ver claro, a una ahí. prensa la cual nosotros admiramos porque vemos los diseños de página. Claro. Toda la transmitiendo. Este, todo el diseño de página y toda la comunicación que ellos hacen y que nos gusta, y que nos gusta mucho. Así que este, es un placer que estén ellos también presentes porque también eso valoriza el futsal. Más bien, ¿Me más entendés? Bien, más bien. Porque valoriza porque le da importancia. Seguí charlando yo y si bien, bien. me acuerdo. Bueno, hoy se jugó toda la, la jornada. Acá están los chicos, están ahí, muy bien. Eh, no, hoy se jugó toda la jornada, desde temprano. Con la gente de Almirante Brown Ahora me van a pasar lo, los resultados Mientras tanto vamos a decir quiénes juegan para Almirante Brown Y quiénes juegan, y quiénes juegan para, para Vélez Dale Chicos de Vélez Con el número 2 Minetti Ariel Con el número 3 Maximiliano Bravo Con el número 5 Brian Mandrino Con el número 6 Alejo Mascarel, Con el número 7 Facu Ferreira Con el número 9 el capitán Guillermo Sanguinetti, con el número 10 Federico Giroma, con el número 8 Lucas Imori, con el número 14 Matías Hurt, con el número 11 Juan Cerda, con el número 5 Rodrigo Martorello, con el número 13 Maximiliano Peña y los dos arqueros son con el número 1 Nicolás, Nicolás Nogales y con el número 12 Lucas Sánchez. Esos son los chicos de Vélez... Y los chicos de Almirante, de Almirante Brown, que están allá. Con el número 17, Luis Ayala. Con el número 6, Alejandro Staffieri, Con el número 15, Carlos González. Con el número 7, Lorenzo Álvarez. Con el número 8, Maximiliano Parlante. Con el número 9, Esteban Galeano. Con el número 11, Matías Ruiz. Con el número 12... Leandro Castaño, con el número 5, Mauro Pacheco, con el número 13, Pedro Galeano, con el número 1, Lionel Guzmán, con el número 14, Gian Car Carbone, con el número 4, Brian Simuro, y con el número 16, Carlos Obispo, esos son los chicos de Almirante Brown. Por otra y parte, como siempre, muchas gracias Yanni por estar viendo una nueva transmisión de la Hora de Hurlingham Deportes a través de Facebook Nosotros lo que intentamos es que de un principio nos gustó el futsal, entonces hemos transmitido al selectivo, estamos transmitiendo el triangulito estamos siguiendo este, a ver el futsal estamos siguiendo también en deportes en general al estadio de Hurlingham que está en la, en la Liga de Honor de Humboldt también claro. a, nosotros, a nosotros nos viene bien es decir, a todos los deportes, nos gusta venir participar de las transmisiones nos gusta como la noche de ayer ayer en la noche estábamos nosotros estaba a dos toques y estaba la gente de Nueva Chicago, todos transmitiendo en orden a nosotros nos encanta porque cuanto más gente está transmitiendo más valor se le da al futsal porque por lo común, estar en casa te visitan, pero después nosotros vamos allá, a lo lejos a la provincia, vamos a donde sea y los seguimos de visitantes esperemos que también estén de visitantes eso es lo que más nos gustaría a nosotros para acompañar a los, a los chicos este, que puedan pulsar en Vélez, ¿no es cierto? Muy bien. Por otro lado, venir acá a la marquitania para nosotros siempre es el camino que hacemos desde de Urbina, ¿no? Este, ir llegando, en otras épocas hacen el saludo FIFA. Bueno. No tenemos suerte esta vez. Va a arrancar el partido. Están haciendo el saludo FIFA y como siempre. Muchas gracias a toda la gente que se suma a la hora de Burlingame. Una nueva transmisión acá con Vélez, con Vélez Futsal. Y Vélez viene el fin de pasado, estuvimos en Cedem 3, partidazo, partidazo, que se definió en los últimos 5 segundos con gol de Matías Hurt. Vélez le ganó al Magro 5 a 4 y cómo lo gritamos, ¿no? Y nos fuimos hasta allá, hasta el Seamse, en la parte de atrás del Seamse, en la parte de atrás del 3 de febrero, bien lejos. Bastante complejo para, para llegar y verlo. Pero Man. bueno, este hicimos, un lugar muy grande, muy cómodo mucha muy buena. Muy bien, acá. ¿Cómo Estamos con Cristian, el coordinador de la actividad de futsal. Después vamos a hacer una noticia. Dale, ¿cómo andás? Ahí me pasó los resultados. La octava de Vélez ganó 3 a 0, la séptima de Vélez ganó 4 a 3, sí, la más. sexta perdió 2 a 1, la quinta perdió 5 a 4, la cuarta ganó 4 a 1 y la tercera acaba de ganar 5 a 0. Uh -huh. Después lo vamos a volver a repetir. ¡Vamos, vamos, Vélez! ¡Vamos, Vélez! ¡Vamos! Vélez viene de ganar dos partidos... Ahí te lo, te lo pasé. Ahí te lo pasé, Joy. Decía, Vélez viene de, de ganar dos partidos visitantes, tanto colegiales... Sí. ...como Almagro, pero contra Atlas acá de local no pudo. Así que bueno, esperemos que hoy, hoy de local se pueda. Porque se encontró con un arquero muy bueno el otro día contra Atlas, acá. Así que bueno, en el, vamos, vamos, en el vamos. el partido que vimos el otro día, ya no el sé, CD, La verdad que la mente se encontró con un arquero que era muy bueno, pero, Vélez había, había mejorado el altitud. Claro. Entonces, había sido más constante, estaban con las marcas más encimadas. Y entonces, el resultado fue muy favorable. Está bien, caminando 6 segundos del partido. Bueno, un partidazo y una atajada terrible y un ataque terrible encimando el arquero. Se levanta el público de Vélez. Que hoy acompaña en gran cantidad al equipo. Y también se levanta la allá aurinegro, ¿no? Y... ¿Qué se siente? <risa> que partidazo, partidazo por la división de Futsal de Afa. Hoy tienen competencia. Mejor. Arranca, arranca, arrancó nomás. Movió el Mirante Brown, movió la visita. Vamos, Vele, vamos, Vélez. Primera. Lateral en ataque para el Mirante. Presiona Guille. Mueve el Mirante. Esto recién empieza. Primera pelota, saque de arco para el local, salimos con Nicolás Nogales. Y vamos a observar cómo sale Vélez desde, desde atrás, cómo arranca saliendo. Prefiere salir jugando la pelota, mientras lo defensa bien hasta acá. Ahora sí, Fede, Fede, Giroma, ahí y el al el corner. corner. Primer tiro de esquina para Vélez. Y la salida desde atrás jugando y la efectividad que siempre le da Vélez, y de llegar con comodidad al área rival. Muy bien. Vaya en el corner rápido. Le quiere pegar Guille, no, la juega. Se viene ahora, a ver, cortalo. Corta a Brian sin falta, fue, no. La primera falta de Vélez. a bajar la temperatura, a ver el tiro libre, a ver qué, qué hacen. Se se mojó, preparada. Se sal, salió Vélez con un caño. Recupera, sí, recupera Brian. Sin falta, sin falta, bien. Sigue, sigue, recupera. Recupera con Fede, bien, bien, bien Vélez, bien Vélez. Bien, recuperando la pelota. Pide paciencia Estoy Brian. Pelota, Ariel. Que es lo, el fuerte que está teniendo Vélez Azte. Ville, Ville para Ariel, ahí queda por arriba. Era por abajo, era por abajo para la izquierda, Decía está una. bueno todo el armado de jugada. ¿Cómo llegan? Viene el armado de Vélez, bien la primera. Se salva el mirante, se salva la visita, ¿eh? 18 minutos para terminar el primer tiempo, esto recién arranca, pelotazo, bien Ariel. Saque de banda. Pero ya hicieron el saque banda. de banda. Juega hacia atrás, abre Llega su marca, se tira en medio. Bien la defensa, la bien alquiler alquiler la defensa del Fortín. Estaba, estaba atento y la pelota se va bien por afuera. Es un corner, es un corner para la visita. Bueno, la cabeza. <risa> <risa> <risa> <risa> vuelta tiene la tenencia Sí, Fede, sí, Fede. ¡Eh! Lo saca Lo interesante es que Vélez viene con las marcas ajustadas En todas las partes y con concentración Sale el mirante Brown Muy buena jugada Muy buena mirante Brown. Muy buena jugada sí. La pelota sajó Vélez En esta pasa a un metro más o menos del palo derecho del arquero de Vélez Sale de vuelta sobre el medio campo Va atacando, va avanzando lentamente. Ahora sí, ahí está. El arquero la encuentra en un rebote. Sale el mirante. De vuelta desde abajo, desde atrás. Los dos están en espejo. ¡Sí, Fede! Sí, Fede! ¡Vamos! La pelota la no tiene mitad de cancha Vélez. Tiene la posición Vélez Archi. De vuelta Chávez al costado, se juega para la punta. Sí, le queda, le queda, le queda a Guille. ¡Upa! El antes corta la jugada. Vio falta, vio falta de Vélez, así que sale tranquilo Almirante. estamos vos lo estás mirando como siempre por la hora de un gran deporte. Nosotros estamos o tratamos de estar donde hay futsal. Y vamos de local y de visitante. Sale Vélez de vuelta. Ojo con esta. Se sí, viene Almirante. Abre el marcador. 1 a 0 la visita visita cambió la verdad tuvo, se tomó todo el tiempo del mundo el delantero y en esa ocasión no fue bien marcado desde atrás ¿viste? como bajó con el pie derecho se acomodó y hasta cambió de pie con el pie izquierdo y la cambió de, la cambió de lugar este, la verdad parecía en cámara lenta como, como lo estaba haciendo pero así fue bueno a volver a empezar. Vamos Vélez, sí, vamos Vélez. Ariel Fede Guille. Vamos viendo la pelota. Bien la jugada. Bien la defensa del Almirante. Saque de esquina. Saque lateral para. Ya lo jugaron. Se viene Fede Giroma al remate. Vamos Fe, vamos Fe. Sí, falta ahora. Ya jugó él rápido. 15 minutos para terminar el primer tiempo. Se viene, ahí está el pelota el segundo. Gol. ¡Oh, ¡Oh, Gol. ¡El vuelve! ¡Ven, vuelve! ¡Ven, Guillermo ¡Ven, vuelve! ¡Ven, vuelve! ¡Ven, vuelve! ¡Ven, vuelve! uno. A uno. ¡Vamos Vélez! Estamos como empezamos, Vélez reaccionó como tiene que reaccionar, como viene reaccionando en los últimos partidos, manteniendo la tranquilidad, siguiendo con su esquema de juego, confiando en su esquema de juego, en la tenencia y en el aumento del volumen. Ahí pasa la pelota para arriba. la cuestión que decíamos el otro día. Casi parece la lógica matemática cuando más jugaste. Más sostenés más y más, más, más posibilidad de vuelta en eso. eso es lo que Vélez trabaja con Brian Ariel y ejecuta con tranquilidad van de vuelta. Brian saqué arco para la visita para Almirante Brown. Yo dije que era un partidazo porque son dos equipos que están en mitad de tabla, que quieren empezar a subir para darle pelea a la catedral y a Estrada de Almagro. Y la semana que viene lo tenemos a Vélez en Urlinga. La, la semana que viene está Nuno, en la, catedral. Semana, ¿Es la, semana, la semana que viene es así en la catedral, porque empieza la segunda rueda del campeonato. Allá Vélez, venís a casita. Venís a Burlingame. Vas a ser bien recibido. Ojo. Saca a la madre. Ay, gente, sí, luchando, a ver si pueden entrar. Un en pocos metros. Hay un montón de gente luchando detrás de la pelota. Alguien, si está un poco concentrado en las marcas, es capaz de cortarla. Acá la tiene Cabré Bueno, acá, acá que hay que cortar. Sueldo. Acá a hay que cortar. cortar Arquero. Bien. Bien, Nicolás. Bien, Nicolás. Nicolás no vale, salva a Vélez. Este empate, este empate que nos tranquiliza. Yo soy de hincha de Vélez, de chiquito. Sí. Así que estoy en mi salsa, dijo uno. Bien, el arquero de Vélez, ¿sí? atento. Sí, de Hurlingan soy. Sí. Mamá, tiramos. Sí. Pues, nos amamos. banderín. Sí. El sí, menante Brown Es un equipo que también tiene Sin falta, sin falta Se viene Matías ¡Hur! Empieza a mover el banco el chino Empieza a mover el banco y entra Entra Maxi Bravo, entra Fede Entra Facu Facu Ferreira Sabes que sí? Sigue moviendo Vélez, vamos Ahí, lo buscaba. No se la entendieron pelota. y la pelota llega. La pelota queda boyando hacia las manos del la arquero, almirante Brown, que ya está en la mitad de la cancha, en mitad de juego. Está estudiando a quién pasarla y seguro que la tira acá a la derecha. Hay que trabar, hay que trabar. Bien, bien, Bele, bien, bien. La cuestión es que Vélez lo está marcando, le está siguiendo todo, está muy, muy, muy atento a lo que pase hace la Lide, circulación Lide, no la de Lide pelota vélez hace un globito la pelota le pasa por delante del jugador de vélez que no la puede enganchar Pero el partido está, se está picando se está poniendo picante y lindo sale vélez está en el medio campo con la posición de la pelota están jugando intenta jugar por la punta buscando a ver ¿Qué pasa? Si tienen suerte... La pelota le queda tirante que y se viene la contra. Lo tenés que cortar. Bien. A mitad de cancha le viene la marca. Muy bien. Corta la jugada en el lugar donde hay que cortarla. Cuando vienen con tanta velocidad... hay que sí que se le gana, Le ganás, le ganás, le ganás, le ganás, le ganás. Apriétalo, apriétalo, apriétalo, dale, dale, dale, dale, dale, dale. Dale que lo apretás, dale que lo apretás. ¡Bien! ¡Bien! Esa es la que tiene que hacer Vélez. Adelanta marca. Está concentrado, está cortando Y sigue en el desarrollo del partido Todos los jugadores muy, muy atentos No es un equipo fácil Almirante Brown Tiene sus herramientas Pero En esto de la tenencia de la pelota marcan bien, marcan bien Están atentos también ¿eh? Partidazo no porque no los dos es, están en mitad de tabla La verdad es que juegan no muy bien los dos. No es un equipo fácil pero confío en que Cibeles se mantenga tranquilo en su estrategia de juego. Y además, en esta actividad, en esta disciplina que es el futsal, no se sabe hasta último momento no. qué puede llegar a pasar. No, no, no. Para nada. Totalmente de acuerdo. Además, es una disciplina muy técnica, porque van, ustedes calculen que van jugando a mucha velocidad, en un espacio muy reducido, y la pelota va muy rápida porque el piso es muy liso, entonces, acá... Si cometés demasiados errores, lo perdés. Dejó Sabe que cubier. sí? Ahí lo apretaste, sin falta, sin falta, Facu, vamos. Bien, Facu, bien, Facu. Sin falta, vamos. ¡Sabe que sí, Matías? Matías para Facu, y está. ¿Y quién viene atrás? ¡El bombazo! ¡El bombazo! Sí, de el bombazo de Maxi. De Maxi Bravo y se salva, se salva almirante. La pelota pasó a menos de un metro. del travesaño del arco de Almirante Brown, Estamos de acá de la Malfitani transmitiendo la hora de Burlingame Deportes a través del streaming de Facebook. Como siempre, este año, con la suerte Ahora de. Ahora otro, otro bombazo Me más. Ahí queda mal. Este Aquí de arco, de arco de para almirante. Buena suerte para nosotros de poder seguir al tribo atlético Vélez Archi y también tener otra experiencia de juego porque cada tribu en el futsal juega diferente Se viene Vélez, puede ser dos contra uno ¡Ahí bueno. está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ah, el, arquero, ¡El arquero, el arquero, el arquero! ¡Bien apretando! Apesó ¡Corner para Vélez! Demasiado, demasiado el arquero le cerró, abrió las manos ofreció el pecho para tapar el arco y los dos brazos Hace rápido el corner Vélez, la tiene Matías Hur, la mueve con Facu, vuelve, de, viene con, de vuelta con Mati, ay, casi sale, casi sale. El Brown está dejando varios huecos en la defensa, que con este sistema que tiene Vélez de abrir la cancha, es probable que pueda tener una oportunidad más. Vélez ahí lo tiene que encimar. es lo que ves? Bien, bien, bien, bien, bien. Esa es la línea donde Vélez le corta todo el juego y lo deja sin posibilidad de hacer un desarrollo. Bien jugada en mirante Brown. El juez le está pidiendo, habla con él. Queda pose yo de la línea. Están jugando desde atrás. Pegando la pelota. Muy bien, viene hacia acá la jugada. Sí, Vélez, sí, Vélez, ¡vamos! ¡Ay! Se equivocan, se equivocan. No pasa nada, pelota en mitad de cancha para Almirante Brown. La jugada estaba bien planteada de cómo resolver el, el, el encierro que tenía el jugador, buscando un jugador que estuviera en el medio, pero... No había nada. uno a uno, Silvio Capdevila pregunta... El primero fue el gol de Almirante Brown y después Vélez... Empató y estamos uno a uno a 9 minutos 30 de terminar el primer tiempo. Estamos desde la Malfitania y transmite la hora de en Deportes. A través del streaming de Facebook. Perfecto. No sé cuántos, ya como 60 o 70 partidos en vivo desde el año pasado que llevamos. Siguiendo a distintos equipos. Sale el mirante, sale el mirante de abajo. De AFA, en este caso es el torneo de la de, la divisional de del futsal argentino ¿sabés que si sí, se la robaste? Bien, Ahí. se le fue se le fue por un cachito bueno sí. lateral en mitad de cancha para la visita que seguramente va a tocar para atrás y va a salir tranquilo después con la mano levantada fue hacia atrás claro, con la defensa arrancan de vuelta tranquilos y Vélez lo espera en el medio campo en la línea media para taparlo y atorarlo hay que apretar hay que apretar primero, ahí ojo. pelota el segundo palo pelota el segundo palo y Almirante 2 a 1 ahora pasa, pasa por caja Miranda brown y cobra dice vengo de este pique un pique de gol muy buena jugada un poco evidente como vos decís que cuando te juegan al, al segundo palo y no te encuentran, te encuentran descubierto eh, tenés que tener mucha suerte para que el otro no lo meta dentro ¿no? Vino con todo el barco abierto. En este momento este lo dijo Silvio. Está ganando almirante Brown. 2 a 1 al equipo de los Falta un montón. Faltan ocho minutos, falta minutos, falta una vida. Todo, falta una vida, no pasa nada. Por eso digo, puede pasar cualquier cosa. Bien Vélez recuperando con Maxi. Pelota al medio, ahora la recuperan ahora, ellos. Claro, exactamente. Le la falta a mitad de cancha y una falta más. Póngale a Vélez. En faltas van 3 a 2. Nunca veo el tablero de acá. El chiquitito y medio te hay que adivinarlo. Dice Vélez, chiquito 3 y después el otro visita 2. O abajo. Tiene que apretar Mati Se viene Fede A Se viene Brian Pega al arco Vuelve para atrás Vuelve con Matías Vamos Vélez Pelota a mitad de cancha Con tenencia de balón Vamos viendo Vélez Vamos viendo Brian Pille. Pelota Pelota para Matías Ahí está Y ahora hay que volver ¿Eh? Ojo. Buena pelota. Cubre bien Nicolás. Saque banda para Vélez de abajo. Se salvó Vélez porque el jugador de almirante de la One no aceleró un poco más. Si hubiera acelerado un poco más, se hubiera complicado la cosa. Pero bueno, el futsal es así. Hay mucho ritmo, hay es atención. Ahí. Ahora sí, a ver. La efectividad Bueno. Cerca, cerca. Cerca está a Vélez, vamos. Ya Grande Brown desde atrás. Usted lo ve acá, al lado nuestro. A mención de Apretalo, apretalo. Ahí está. Sí. Se jugó con un tiro de media distancia. jugador jugador ganante Grande 9 de Vélez. Está reclamando cosas al juez. De este lado. Ahora han tomado la iniciativa un poco más, pero Vélez sigue, sigue, sigue digamos, discutiendo el medio campo. La disputa del medio campo, bien apretado ahora por Ariel. No hay que dejar salir, no hay que dejar salir almirante. Bien tiempo, y el que pide tiempo es Almirante. Y bueno, nada, ayer estuvimos en un lindo partido también que se definió a lo último porque Chicago estuvo cerca de, de empatar casi en el, en el último minuto de partido. Pero fue un error, fue un error de, de triangulito. La tenía dominada, tiró la pelota hacia atrás y la tiró demasiado lento para devolución al arquero. Lo que pasa que había un jugador de, había un jugador de, de Chicago ahí cerca que capturó la, la pelota y lo, y lo cambió por gol. Claro. Pero eso pero no fue una jugada armada por, por Chicago ni nada por el estilo. En ese caso fue un error, digamos. Tiró la pelota hacia atrás, estando en la punta, en la, en la otra área, la, la tiró muy lenta y en la mitad de la cancha la agarró el jugador. La, fi, la figura del partido fue, fue el Lucho, Lucho Tranto, el, el capitán sí, sí, y el sí, arquero sí. del tremulito Porque el primer gol, el, el primer gol es toda jugada de él y mete el gol. Y en el segundo... Una vivada de él también que saca rápido y lo deja un jugador del triangulito solo contra el arco. Así que nada, a noveles Él ganó el triangulito ayer, 3-2 a contra el Chicago. Y el Lolo jugó muy bien. Lolo, Lolo, de Lolo, Lolo definió el partido. ¿Cómo lo gritamos ese gol? Muy, bien, muy, bien, muy bien. Muchas gracias a Román Villarejo y a toda la familia Villarejo. Muchísimas gracias. Siempre prendido a la hora nosotros, llevamos a Burlingame con nosotros. En este momento, el Hurlingham que vive en línea se puede decir. Con el espíritu deportivo de todo lo que vivimos en Urlinga, que nos gustan todos los deportes, juega hasta la bolita, una en patineta, este, jugar el futsal, fútbol, artes marciales, el el campo, el bate, qué sé yo, ajedrez. En todo siempre tenemos. El ajedrez tenemos dos maestros, dos maestros, este, dos grandes maestros mundiales. Este, es una, es una cuestión que la llevamos nosotros adelante. Sí. Levanta el coso. Pero no se ve lo de acá abajo. sería Ahí todo eso se pierde. Eso lo perdés si sí. Y mirá. Y un que te metas así, como se mete así, como adentro. No, a mí no me gusta. Acá toda esta línea la perdés. No la llegas a ver. Claro. Fíjate, mirá. Ah, después cuando... Después fijate que no todo lo que todo lo que vos ves acá el banco de suplente, los chicos moviéndose y todo eso. Aparte de ellos que tienen cámara con teleobjetivo, si están parados acá, un poco más alta la cámara, pueden tener un plano intermedio que es el plano real. Es como cuando vos salís acá a la cancha y estás parado en la explanada y viste través, Ves toda la perspectiva de la cancha porque estás a cuánto, dos ahí metros está, más. Ve, ah, es un intermedio acá yo estaría ideal si lo pusiera a esta altura un cachito nada más un cochito más, más alto nada más pero si yo me viste la otra vez transmitiendo arriba un tacho ese uy mira vos pero yo le digo es que yo estoy re contento que estoy en ellos por los jugadores porque el futsal necesita mucha difusión ¿entendés? para darle más valor al trabajo tuyo al trabajo de todos los que están en esto Dale, dale. A todo esto corner para Almirante Brown. y Como en esto siempre, Cristian es genio, el coordinador de la actividad. Sí. Está sí. desde el lunes diciendo Nosotros ¿no? estamos muy agradecidos, muy agradecidos. Con Vélez sí. y nos encanta que nos reciban y ver todo lo que es Vélez para nosotros es como que estamos todos del mismo lado. Demostrador, ¿entendés? Ahí esto igual. es Vélez y tratamos de, de ayudar. En promocionar las actividades en este caso. El bueno, crucial, vamos. Vamos a empatar, vamos a empatar, dale, dale. Ahí, la pelota para el arquero. Sale el mirante, sale el mirante. Faltan 4 minutos 30 para terminar. Además otra cosa, si transmitía de allá arriba no ves nunca el tablero. Nunca. No, a mí me gusta estar al lado de la cancha. A mí particularmente me gusta, aunque encaje en un pelotazo de la cámara. Me gusta estar acá. Guille. Lo ves de otra manera, escuchás cómo charlan los Fede. jugadores con el juez. Vamos, Ariel, vuelve para atrás, sí, cobrale la falta a muy bien. Viene el árbitro, lo empiezo a querer al árbitro. <risa> Aparte, acá es otra cosa, porque vos ves las sensaciones, las charlas, las caras que se ponen, es, es otra cosa, estás al lado de ellos, ¿viste? Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a ver. si tenés Ay, miedo que, que te un pelotazo. Estás en el horno, macho. Tenés que dedicarte a la bolita. Exactamente. Vamos, Vélez. Vamos a ver qué hace Guille. La abre con Ariel. Ahí está, puede ser. A ver. Ahí pateen al arco. Bien la vuelta, bien la vuelta. Hicieron bien en mantener el arquero atrás. Hay que cuidar esto. Vamos, vamos, dile, vamos, y vamos, dile, vamos, dile, vamos. Fede, Brian. Que Fede, bien. vuelta, Mirá ahí está, está, la pelota del segundo palo. Muy buena, muy buena la muy Buena jugada, buena jugada. Todo esto lateral, defensivo, lateral número. 363 a los 20. Y de Terminamos la, de la, ciudad, la transmisión y nos salir. vamos a comer a Panchito Luna. No, Cávala. así el otro día... No, no. Sale muy caro, está muy caro la Panchito Luna. Que me, que me disculpe, así no va, lo digo. Vamos a comer a ver. ¡Claro! Ve el pelotazo. Está solo, está solo Brian. Bien, Pelota bien, disputada bien, en el medio. Muy disputada, Ariel. Ahora la tiene Ariel y se viene Ariel y va bajó Ariel. Bien Vele, bien Bele, bien Vélez Bele, bien Bele está. Fe Bele, el remate, viene la pelota para acá. ¿Vos pedías un pelotazo? Ahí está. Acá ya, el pelotazo que pedimos, lo, tení, lo tuvimos. Dale Vélez. Vamos, concentrado. Eso, concentrado. Tranquilo que no pasa nada. Hacé tu juego. No, no se va para mí. ¿eh? No a mí no se va porque la cabeceó para adentro. El bar. Sí, Ariel. Bien hablado por Nicolás. Pelota tranquilo para Vélez, faltando 2 minutos 50. 1 a 1. Ah, 2 a 1 estamos, perdón. 2 a 1 la visita está ganando. Se viene Ariel. Vamos Vélez. La pelota. ay sí, la pelota se fue, saque el arco. Saque el arco. Va el Mirante que saca rápido para arriba. Obviamente no va a llegar. Así que lateral defensivo para Vélez. Faltan 2 minutos, 34. Está ganando el Gigante Brown, 2 a 1. Acá en el 9 Titanes todo lo está viendo por la hora de Ole el Deportes a través del streaming de Facebook. Y encima Grata Rola lo está viendo. Vamos que juega Vélez, vamos. No, no. DJ, Ariel, Fede. Vamos, vamos, que antes, antes de cerrar el primer tiempo hay que empatar, vamos. Guille, Ariel. Sí, con Fede. Segundo. Ahí está. Y se pegó la cabeza también con... Ah, no está, bien, no. está bien, está bien. No, no, no, no, Pensé si no. que se había pegado la cabeza contra no, el Palio. La cosa es que se salva el Almirante. Y Vélez tiene hambre. Y quiere Qué el suerte al... que tenés Almirante. Dos minutos redondo. Sale no. mirando sí de sí, ¡Sí, Brian! ¡Sí, Brian! Bien a lejos, bien alejo. Le cortan la jugada. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Cortar en medio campo no dejarlos avanzar. No. Se sí, viene el mirante. A ver la defensa de Vélez. Bien la defensa. O Saque de arco para el Fortín. Y estamos acá en la Malfitani. a tan vamos el remate era de facu ferreira cortaron bien, Dios, bien Dios. cortado un minuto 20 hay que empatar ah, bueno, antes que termine sigue la pelota para la visita lo más interesante con respecto a la evolución del juego de Vélez es que está atento, está atento, muy, muy, muy atento en toda esta parte del partido. Muy bueno. La contingencia del juego, ojo. Bien cortado, bien cortado, bien cortado. Se ver, viene ver, Vélez, la puede la ser, ayuda. eh. Bien. Facu. Dale. Dale, que se cae, pero no juegue para atrás. Pegale ahora. Le tiene que pegar, amigo. Alejo. Facu. Hay que pegarle al arco, hay que pegarle al arco Tú Matías falta, loco. Matías Pelota disputada Sin falta, sin falta, bien Alejo, dale 30 segundos Pelota para Vélez. la tiene Matías Hur Che, a la pelota manso Manza al arquero Hay que apretar Primer tiempo. El remate. Termina el primer tiempo, está ganando Almirante. Lo estás viendo por la hora de Urlen, muchas gracias. Ahora volvemos en cinco minutos. Gana Almirante 2 a 1. Todo tuyo Federico, arriba. Ahí está, volvimos. Y rodeado de colegas. te Rodeado avisa. de colega, Buenísimo. muy bien. ¿De no dónde son, maestro? La, ya. Muy, bien, muy bien, muy bien muy bien. Y acá también tenemos un amigo Que también que es medio de Vélez también. Muy bien, muy bien Ahí pasan con el mate o sea, Nosotros, bueno, Nos está, encanta Dale, está, está, ganando, está ganando Almirante 2 a 1 Ahora va a arrancar el segundo tiempo Está todo listo Yo no sé qué hago acá Échame, Decime dos palabras, cómo he visto el partido del primer tiempo Bien, creo que Vélez mereció un poquito más para mí sí. A mi entender, creo que por lo menos un empate O un gol arriba tendría que estar Vélez Pero bueno tengo fe que ahora en el segundo tiempo la vamos a dar vuelta. El nombre ¿Y el el medio? Lautaro Méndez de Muro Velezano. Pero nos encanta. Gracias, ¿eh? No, no, no, no. Pero encantadísimo. Ya lo vamos a enganchar acá a la gente del Muro Velezano que tira algunas palabras. Sí, sí. Tienen okay. radio, tienen todo, así que. Mueve Vele, mueve Vele y esperemos. Vamos, esperemos darlo vuelta. Se viene con la primera, a ver. Pelota al sí, sí, sí. medio. Se le sale el botín a un jugador de Almirante, se le ah, puede, no, ahí no, está no, la defensa, no, no, no. la defensa, Almirante, muy bien, pelota al córner, creo que es al córner, no veo nada. Sí, acá. No, acá tenés mucha gente, allá tenés que adivinar de que algo pasa, viste, decís algo está pasando, ¿viste? algo va a suceder, salen con la pelota desde un lateral, Esta es la toma Batman, como digo eso, ¿viste? Se viene Vele, lo empujan. No cobra. Y ahora se viene Almirante con el número 4, no hay que bajarlo. Bien. Hay que apretar sin falta. Bien. Bien. Dale, la recupera, dale. ahí está. Puede ser... ¡Gol Vele! ¡De Vele! empató. Ahora te digo, ¿quién? El número 8. Es... Empató Lucas Simori y, y Vélez ahora está 2 a 2 y como decía el amigo acá del muro de 2 a 2, cambiame ahí razón, el socio tenía razón merecía más y tenía Soy que concretarlo y empieza a aparecer empieza a aparecer Nicolás Nogales también 2 a 2 le podés decir al, al árbitro que está allá que me ponga el 2 a 2 para qué está allá pero me va a calentar ¿eh? <risa> Re 2 <caliente. risa> a 2 Acaba de empatar Vélez Y no me lo cambia el juego ¿eh? Ese era el tablero 2 a 2 Ahí está el juez se me fue corriendo, justo que le iba a decir, loco, cambiame". ahí lo cambiaron. Cambiaron, cambiaron, cambiaron. Ya está. Lucas y Mori acaba de empatar, acaba de empatar el Fortín. Partidazo y ahora hay que ver qué pasa. Se vienen 18 oh, minutos está. electrizantes. Que no sea como el otro día que, que, no que ganamos faltando 5 segundos. ¿Cómo no pase? Muy bien. Ojo con los cables, nada más, pero... Ahí está. Pelota para el arquero no, del tirante. Sí, la cosa está más acomodada a nuestro gusto. Ya lo que Vélez estaba mereciendo por el volumen de juego que había desarrollado durante el primer tiempo. ¿Sabe que sí, Mati? ¿Sabe tomo? que sí, Facu? Dos contra uno, ahí está el Paco, a ahí la voz, ahí está. Gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de 2, 2, Hurt. 2, a 2, ahora. Y se levanta el público de ¡Dale! ¡Dale! No empuja, marca, falta. Es loca para Vélez. Con más tranquilidad. Pero Vélez, lo que me gustó todo el partido es que está, está creciendo y sosteniendo su forma de jugar. Salen desde abajo, salen tranquilos. Están muy concentrados en todas las cosas que están haciendo. Tranqui, tranqui. Ves, mira, mira. Está mirando todo. Está todo bien. Ahora Bele está tranquilo. Lo dio vuelta en, cinco, en menos de cinco hay minutos. Hay que cortar acá la jugada. Cortar en el medio campo. ¿no? Hay que, cortar, hay bien? que cortarlo. ¿Vale? Bien. Se viene L. Se viene L. Tres contra dos puede ser. Ahí está. Y la pelota. Que pasa por al lado. Del... Sácasela. Se vienen ellos. Nos salvamos. No pasó nada. Nos salvamos. Pero está ganando él, estresa 2. Dos de vuelta. Dos de vuelta. Está mostrando otra la personalidad que le vimos en el partido anterior. en el CD3 de Caseros. La verdad, increíble. Lo tal mirante. Partidazo se viene. Mirá quién lo está viendo, Luisito. Que ayer ganó el triangulito. Partidazo le ganó ¿no? Chicago. Muchas gracias, Luis, por vernos. Felicitaciones, Luis, por el partido de ayer. Espectacular la forma de jugar. Cómo estuvieron concentrados todo el partido. Se viene. Salí de ahí, salí de ahí. Bien, vamos, Ville. Marco Marco Ferreira, tranqui. Para nosotros, Luis, te lo digo personalmente, es una satisfacción. Mira esto. ¡Se viene Upa! Oh, un Una satisfacción verlos jugar como jugaron anoche. Te digo sinceramente, Luis, vos que estás mirando, que sos de triangulito. Una satisfacción como lo vimos jugar. Por ustedes, por todo lo que representa, por todo lo que les ha costado. Y ahora con Vélez lo mismo, está mostrando una personalidad que le vimos en el CEDEM de 3 de febrero la otra noche. Facu. Mati. A ver, a ver, a ver, hay que cerrarlo, hay que cerrarlo acá. Se viene almirante. Hay que cerrarlo, que no se cruce. Bien. Bien. Dale, saca la pelota al ¿Sabe, sí. sabe que sí, Facu, sabe que sí, Facu. la vos, Facu. ¡Uy! mira, vos! ¡Roja! ¡Amarilla! algo. Bien! Una tarjeta Tiro libre, tiro libre para, para el Fortín. Una tarjeta de algún color se iba a llevar ¿y como lo ves? bien, mira, arrancó con todo Vélez por suerte se nos dio se nos dio el tercer gol que merecíamos, ¿o no? El, el, el sí, sí, ahora, ahora esperemos tu nombre de vuelta Lautaro Véndez, sí, de Muro dale, Vélez. muchas gracias ¿eh? oh. un lujo acá con compañeros periodistas Debe estar aquí comentando, viendo y disfrutando. Te digo que se este viene el gol de Vélez ahí, eh. A ver, a ver, a ver. Vos sigues, bombazo. Sí, es gol, es gol, es gol. No, No, es un 80% gol. Mirá. Yo dije, un 80%, un 20 no. Se viene Almirante, hay que cortarlo. Está en mitad de cancha, tranquilo, la pelota para acá. La pelota para acá. Saque lateral acá al lado nuestro. Ya lo va a hacer Mirante. Pelota de ellos. Bien, la defensa de Vélez. Hay que meter un golcito más. Hay que meter uno más. Se vienen ellos. Hay que tener cuidado. Están jugando muy bien ellos también. Y sal pelota, nos salvamos, nos salvamos, nos salvamos. La nos pelota ha salido. ¿Puede y pegazo del lateral? Brian. Salimos con Brian y salimos con, con Ariel, con el número 2 Ahí está. Entra el capitán, Guille. Tranquilo, Guille. Muy bien, muy bien, Guille. Ahora hay que cortar, hay que cortar, Ajá, hay que cortar. Bien, nada. No nada. nada, saque de arco para agua. Vale. Saque de arco para Vélez? Como siempre, esto lo estás viendo por la hora de Urlingan Deportes a través del streaming de Facebook. O ya sabés, nos esperás para ver futsal, para ver handball, para ver handball de la Liga de Honor. Como vimos el otro día, el estadio contra River Plate. ¿Este fin de semana juega la gente, Federico? ¿Tenés idea cómo andan los... No los tengo ni... ¿Tenés alguna información? No, no, no. Nada. no hasta, que, hasta que no pase la vacación de invierno no vuelvo. Ah, tenés razón. Dale, dale, dale. Mira qué bueno. Se cayó. Se revaló. Cierra. hacia el delantero, patea con pierna derecha, y el almirante pegado. ahora, la puso pegado al palo derecho del arquero, la verdad, empate en tres, empate en tres, no me hagan sufrir como el otro día, Fede ahora. Está todo igualado. 14 minutos para terminar el partido. 3 a 3 estamos. Y lo está viendo por la hora de Burlingame Deportes a través de Facebook. Muchas gracias, como siempre. Y ahora le cobran una falta. Una falta tiro libre para el Mirante. Hay que salvar esta hora. Me llama la atención que el gol convertido muy buen gol, pero de media distancia. Se lo agarró sorprendido al arquero, fue muy pegada al palo a la pelota, así como entró. Veremos qué es lo que tiene preparado el mirante Brown para esta, para esta instancia de juego. ¿Cómo es el cruzal? De repente está como loco saltando, ¿sí? el otro saltando con un gol y de repente se empata de y... vuelta. ¿Para qué gritaste? ¿Para qué te arruinaste la garganta? Tal cual. Pero bueno, es así, está divertido. A ver qué pasa. Esperemos que nada. Remate de ellos. Nicolás Nueva le responde muy bien. anda la pelota al córner así que el peligro todavía sigue. Hay que salvar, hay que sacarla, la vela, hay que sacarla. Ya la jugaron, dale, apretalo ahora. Apretalo, apretalo. Dale, dale, dale. Bien, fe, que te hagan falta. Se juega Pelota de Ariel Se va, después el juez estará protestando o marcándole Sale el mirante, estamos igualados, en... faltan 13 minutos, se viene en F.E. de Giroma, la respuesta del arquero muy bien, pelota lateral, ya lo hicieron Brian, Ariel, bien cortado, corta Guille, recupera, saque de banda para el mirante Brown, va a sacar el 9 de ellos, saca hacia atrás, intenta armar, más la no vamos que falta un montón, vamos que falta está un montón. Ahí nomás. Va a haber mucho más, va a haber mucho más. La tiró fuera. el va a hablar está hablando con dos jugadores dos tarjetas amarillas dos tarjetas amarillas para dos jugadores uno y uno, uno por el equipo continúa el partido yo desde acá no veo nada el lateral es para Vélez El juez se está notando La tiré para que ya va, hizo. La pelota se va. La pelota que se va, al córner. Tiro de esquina para Vélez parece. Tiro de esquina número 263 y 0 y de los 10. ¿no? A ver. Ya lo hicieron, ya lo movieron. Vamos con el remate a ver. Pelota arriba, nada. El arquero que tira la pelota para arriba. Ajá. Salile, salile. Reventado. Bien. No lo bajo. Hay que apretar. Hay que apretar igual. Bien ganado. Bien ganado. Eso. Eso, eso, eso. Bien. EVL. Eh, ah, no, desde de ellos. El almirante. Pero hay que apretar, hay que apretar. Una pelota largo! Una la pelota para acá. Literal para el mirante que ya lo hace. Juega con su pivot. El pivot que se quiere sacar a dos. Lo logra. Se viene el mirante. Recupera Fede. Recupera Ariel. Ahora, dos ahora sí, ahora me gustó. Ay, Guille más rápido. Listo. Hace la larga. Brian. No. Ahí hay, hay que. Bien. Igual es pelota para ellos. Y pide tiempo Almirante. Pide tiempo Almirante, faltando 11 minutos. Y faltando 11 minutos me acordé me acordé que le tengo que mandar un saludo y un abrazo, grande ¿a quién? A Nene, a Nene Benedetto. Por favor, por favor. Mañana te llamo, nene. No sé si estás viendo esto, pero mañana te llamamos para a ver, ver ¿qué ¿cómo, onda? Anda la... cómo anda la cosa, cómo estás vos. El Fortinero, el director del diario el Fortinero. Es el diario que se distribuye. Cada vez que Scott Vélez fue acá en este hermoso templo del fútbol de local, es el diario autorizado que se distribuye dentro de la cancha. Este, así que cada vez que uno charla con él, es como tenerlo a, a, a, a el club, el les, al equipo al de del Saltis abierta, así como un balcón y conocer todos sus secretos, todas las cosas además no un tipo que le tiro una muy buena onda al club perfecto, pues ves todos los títulos, todas las tapas. él siempre va para arriba, adelante impecable el tipo, impecable Mirante, faltan 10 minutos Claro, va Vélez Vélez, para mí se desconcentró un poco Porque está, a ver si se recupera, ¿ves? ¿Ves? Está un poco, un poco desconcentrado ¿no? Tiene que rescatarse ¿no? Rescatate, pibe Mirá Hay que estar atento Maxi Bravo. Confago Ferreira. Mueve la pelota con Matías Hurt. No, la roba antes. La buena Bien recuperado los... ahora. Vamos. Vamos Vile, vamos Vile, vamos Ville que puede ser, vamos lateral para el mirante Pelotazo arriba. Bien resuelto por la defensa de Vélez. La tiene Facu. Bati. Se desconcentra. Sí. Falta un montón. Falta nueve minutos. Falta un montón. Tienen que rescatarse. Tienen que calmarse. Pensar un poco, quizás hacer algún cambio. Sale el mirante Brown hacia atrás. Recorre el campo de juego, pica en la pelota, la recupera a Vélez, tira de vuelta. El... ¡Falta! Falta clara para Vélez. Se le hicieron a Matías Jur de mitad de cancha. Un, Falta para Vele. Un de atrás Como siendo correte Que quiero sacar el boleto Dale 9 minutos 10 Tranquilo Vele, Tranquilo que faltan 9 tranquilo, minutos Tranquilo Tranquilo Eso Jugar Pensar Bien Upa El remate Lo encontró el arquero Bien parado la vale. pelota al córner. Portero con todas las antenas puestas. Preparado para atacar ese gran remate del jugador de Vélez. ¿Sabes que sí? Ahí. Córner de vuelta. Córner de vuelta. Está por caer. Está por caer. Yo te dije que iba a ser un partidazo. Háganme caso. A ver. Uh, ¿Dónde pasó esa pelota? Otra pelota al córner la saca el arquero. ¿Ya lo juega? ¿Ya lo jugó? Sí. Mueve, le mueve, le. Ahí, mira vos. Matías Hur no se va la pelota, no. No se fue la pelota. El juez, hablando con jugador de vélez. Dale, con agua, con fin. En el desarrollo del partido se arranca de vuelta con pelotazo del arquero. Ahora sí, alquero, sabes alquero? que sí, me encanta. Facu, Facu, Facu, Facu, sí, vale. Facu. Uy. Jamás. No tan alto. Almirante con la pelota ahora. Sí, Matías. ¡Ey! Claro que sí. Falta. Con, una fal que... el, con el juez al lado <coughs> a un metro mirando lo que pasó. Ah no, cobró lateral. Cobró no el cobró lateral. La falta. No le cobró la falta. Era bueno. falta, pero bueno la falta? ¡Ah, eso sí es falta! ¡Eso sí, viejo! Otra falta más a Matías Jur ¿Y cuánta más ya que vos ves la falta? Yo no veo nada. Eso, eso. Ahora te Cinco digo. ¿Cinco para Vélez? Cinco para Vélez. Sí. Una más, vamos. hay que hace el cartel de Vélez, díganle que no se ve nada. Bueno, una falta más hay que buscar. Hay que buscar una falta más. El campeonato de Verón tiene 5 y Vélez tiene una. Ah, perfecto. Van 7 minutos 49. Estamos en una manquitana. Lo estás viendo por la hora de deportes a través del streaming de Facebook. Y gran hablando el juez, ah, el juez con, dos, con dos jugadores se levanta la hinchada del mirante están ¿eh? protestando por eso se levanta la parcialidad y duelo de hinchadas agarre la Malfitani Hora. bien Maxi Bravo bien Faltan 7 minutos 30 gana Vélez 4 a 3 lo está viendo por la hora de yo a todos la cabeza siempre voy controlado. ¡Claro ¡Hay que dar a la ciudad del matadero! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡La pandilla del dinero! <risa> bueno, pelota para el mirante, a ver. Sacala, sacala, saque, de ahí, saque. sacala de ahí Mati Hurt, Matías Hurt Barrio Bien. Cartero dice feliz cumpleaños ¿eh? Mucha, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias a toda la gente de Barrio Cartero Jugadores, dirigentes Familias que siempre acompañan Como siempre, junto al deportista de Urlega Que me la vengan a contar, señor si no. Se viene, a ver. Juega Vélez, juega Vélez, vamos. Bien Vélez, bien Vélez. O Saque lateral defensivo para Mirante Brown. Está ganando Vélez, faltan seis minutos. Aguanta bien este ojo. Bien. Muy buena la reacción del arquero de Vélez en esta ocasión. Hasta poco en las otras te habían agarrado de sorpresa suerte, ya también le pegó en el medio del pecho, Marcelo. A ver, él y la saca. Saca el 15. Pensará que hará. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. tiene que recuperar la que pelota. Brian. Sí? Facu. ¡Facu! Epa, epa, epa. Lo había, Lo había adelantado el arquero. de cancha, che Barrio cartero dice, vamos a ver, ¿Quién, ¿Quién será? ¿Quién a ver? será? Estoy pensando, ¿quién puede ser? Yo creo que es Maxi, Maxi <risa> o Maxi, ¿vos qué decir ¿Sí? ¿Sí? qué? ¿Maxi? No sé, voy a <risa> Te esperamos el fin de que viene allá en la catedral Maxi, lleva empanadas <risa> O lleva una bondiola gourmet o oh, una bondiola gourmet <risa> ¿Qué pasa? ¿Qué pasa jueves? Dale, que hace frío, fue. Es el número 9, se sabe que es el número 9, dale. Pas de sacarle las cosas a Bueno, después quiere entrar un poco porque sabe que está televisado esto, entonces dice, eh, que me vean un ratito. 6 minutos 15, 6 minutos 15 para terminar. Gana Vélez, gana el Fortín 4-3. Como siempre la hora de Urlingan acompañando a Vélez Futsal. A ver qué pasa. Un vaso. Pega la barrera. Corner. Ahí dice que va a estar en la catedral aventando a Vélez. Te faltó decir que lleva las empanadas. Animado, animado. Se viene el corner. Excelente. ya lo hicieron. Juega Almirante. Bien defendido por Vélez. Un poquitito más, Vélez. Un poquitito más en defensa. Vamos. ¿Listo? El segundo, Listo. bien. Eh, eh. Ariel, ahora sí, Matías Hurt, sí, sí. Matías Hurt, no veo nada, ahí, sí, se viene el mirante, hay que cortarlo, va a cobrar falta, sí, va a cobrar una falta más, una falta más para el mirante, falta de Matías Hurt, esta sí, esta sí fue falta, esta es la falta número 3, no veo nada, para el equipo de Vélez 5 minutos 40 para terminar. Pelea de.. No, no lo echó, sacó Una tarjeta amarilla. Pero una tarjeta media media media. Una tarjeta media protagonista de después, ¿no? qué? Eh, los está, jueces sabe que empiezan lo, lo, lo a poner protagonista, bien. empiezan. Es un camino de pudrir el partido. El juez quiere salir por la tele, entonces dice, bueno, vamos, vamos a meter un poco de show. ¡Claro, claro juez, déjese bromar un poco, faltan cinco minutos y ya frío. Me quiere ir a mi casa. Lo que, lo que pasa es que el técnico de Vélez tiene que calmarlo a los jugadores, y hacerles entender que el juez está jugando... Tranquilo Vélez, tranquilo, dale. Está jugando ese protagonista y Hay no nada salir de, esta, ninguno dale. de los. Los, ningún, ningún de los Ninguno de los futbolistas que están ahí, ni de ningún cuadro no le importa nada. Son ellos, nada más. A ver, Almirante. ¡Bien! Nicolás! ¡Bien, Nicolás! Sí, va pasando y ahora quedan 5 minutos 40. Sí, es no pasa más, son 5 minutos 40. Hace o sea, dos horas que estamos 5 minutos 40 porque no quiere jugar el juez. Fue Almirante Abraham hacia atrás. Perdón, está, no, pero no la me es mi opinión. No, no, está bien. Bien, la red Vamos Vene, vamos Vélez. Dale, Y, dale, ¿Y tiempo Vene Ahora No van a ver Miguel el Miguel Los iguares A todos lados No lo podemos ver Le da la cancha descontrolado Y dale Y dale, dale, Y dale, dale <muchos> Arriveder y no si va a ver el atorado, hoy no podemos perder, voy a la cancha descontrolado. Y, y dale bien, y dale dale bien, y dale bien. ¡Venga, la ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¿Ustedes qué se piensan? Que yo vengo, les transmito gratis y no les voy a mostrar el corazón velezano que tengo, pero están locos. ¡Gratis, lo ves? Déjame, déjame que disfruten lo que yo siento. ¡Obvio! Bueno, pelota para Vélez. 5 minutos 20. Vamos. Sí, me encantó. A ver, a ver, a ver. Uh. Hay que frenarlo ya, como estuvo sucediendo toda la noche, Vélez no lo tenés que dejar salir. No tiene sentido. Tiene que ir cortarlo ahí. Sacar que era no jugador, Almirante. Cinco mi... Cuatro minutos 50. Si Vélez lo sale a buscar y le quita la pelota, se come en otro gol Almirante Brown. ¿eh? Tiene que salir a buscarlo ahí, sacarle la pelota. Dale, dale, dale, encimátele. Sacale la pelota, sacale la pelota que se come en un gol. Sacásela. Paciencia, paciencia. Paciencia, dale para defender. Bien. Bien, bien, bien, bien. Sale Vélez ahora, reacciona. Daniel. Sácala. Yeah. Bien. Listo, listo, listo, listo, listo. Ahora es tenencia de Vélez, sale el arco. Minutos. Después alcanza la pelota del arquero Vélez. Espero que no salga con pelotazo. Y que salga, no, no, no, tenés que salir jugando, tiene que estar la pelota. Esa no sirve. Tenés que hacer tu juego, que es salir jugando, jugar, tenerla ahí y armar. Pelotazo. Ahí Sipo sí, pues, está descendiendo. Ojo. Soy o sea, un almirante, no hay que hacerle falta. No hay que hacerle falta. Muy bien. Tranquilo, paciencia. Hay que defender, vele, hay que defender, vele. Hay que defender, vele. 3 minutos 15. 3 minutos 10. Almirante, juega Almirante, tiene la tenencia de balón. Ese, eso no hay que regalar. Eso cambio de frente no hay que regalar, Vélez. Pelotazo bien respondido por el arquero. Bien, bien Nicolás, bien Nicolás, bien Nicolás, me encantó. Dos minutos 30. A la nada. ¡Vale nada! Vele con la pelota, tranquilo Dos minutos 23 Dos minutos 20 Vele con la pelota No tenés que, no la dividas, Encontrar una salida ¡No, no sirve, no sirve! Pide tiempo almirante, mirá. Dale, juego horas pasa acá. Listo, falta para Vélez. Y llenó la sexta. No la sexta. Ah. No, no, ah, no, no. Hoy aprendí algo nuevo, ¿eh? Porque es, es, es jugada peligroso jugada peligrosa es un directo, entonces no, no es falta. Oh. Sí, que ya está, estamos a la seis. Estamos a la sexta falta. Un minuto cincuenta, señores. Se viene. ¡Y Nicolás Logales! ¡Nicolás Logales! ¡Acuérdense de esta atacada! Por si llega a ganar Vélez, acuérdense. Un minuto treinta. Falta, falta, falta todavía. Vamos. Para la pelota por Damián Tebrón. Intenta quebrar la defensa. Warner para Damián Tebrón de vuelta. A ver si tira o la abre acá el 4. La abre al 4. Un minuto 15. Y Ariel la saca al lateral. La dimensión de un partido. Que queda un, minuto, minuto. un minuto diez. Ah, un no, minuto 10. Un minuto 10, vamos. Vamos a ver qué pasa. Apretalo, lo tenés que dejar. Listo, no. fuera, chao. Un minuto tres. No pasa más. Para ah, mí. Vélez tiene que salir tranquilo. Ah, bueno, bueno. Sí, para Maxi. Un minuto clavado, un minuto clavado. No es así le entrega la tenencia del balón al otro. Entonces que el partido, jugando, el el tenés, partido ya está pelota. así, el partido ya está así. Hay que defender. Después juez no cobra nada. Bien. Esa tuvo buena. La paró justo, ¿ves? Vamos a tenerla. 36 segundos. Vamos a tenerla. hay que apretar Ariel faltan 27 segundos una razón acá el colega, la mano la tenía pegada al cuerpo, no tuvo ninguna ninguna intención de cortar, ni de jugar ni de jugar con la mano, nada al lado nuestro lo vimos bien, 20 segundos bien, 20 segundos los dos equipos con 5 y siempre hay que terminar así <risa> Nunca digo tranqui <risa> Bueno, a ver qué pasa Al 4 le puede pegar como a toda la noche Hace una más 4 Bien la defensa de Vélez. 4 a 4, lo único que lo puede salvar Vélez es que se si consiga una falta. No, hay que buscar una falta. Lo echaron. 4 4 empató Vélez empató Almirante en la última 11 segundos faltaban 4 4 empató partidazo, partidazo, yo lo había dicho así que bueno, ¿cómo lo viste vos? y partido terrible, la verdad que al final como vos decís, todos los partidos así sufriendo y bueno, es lo que hay este, vamos a ver qué es lo que sucede en la próxima entrega se el en este, en, en la catedral y cuando estoy en la catedral y Vélez. Este es un partido que los dos jugaron a full con una bueno. intensidad muy grande. Además, viste como el futsal. Hay partidos que, que, que ligás o sea, ganas faltando 5 segundos sí. y en esta vuelta empató, o sea, no perdió Vélez, empató, pero le empataron faltando 11 segundos. bien, es un gol legítimo. Sí, sí, sí. sí, es sí, es sí. A lo que, es que voy es que en el... el futsal es así. No sabes. Es así así que bueno, para nosotros es un placer volver uh -huh. a estar acá en el Amalfitani. Uh -huh. Una nueva transmisión con, con Vélez Futsal. Uh -huh. Y muchas gracias a ustedes que, no, que nos ven transmisión a transmisión. Nos vemos el sábado que viene. Eh, o en el estadio, o en alguna cancha por ahí. Vemos. O en la cátedra. Vemos. Estaremos avisando por en el Instagram lado, la hora en lado vamos a estar. Que ande todo muy bien. Muy buenas noches.